El Ministerio de Educación realizó este viernes un foro regional con estudiantes de mayor índice académico. Este encuentro se realizó en el Salón de Actos de la Plaza Juan Pablo Duarte, en este municipio de San Francisco de Macorís. De promover en los estudiantes de los centros educativos la cultura de paz en valores. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la máxima excelencia de cada centro educativo. Ahora bien. Eh, cada centro presenta una propuesta. Esa propuesta se lleva, se lleva a cabo en el distrito educativo. Luego pasa a la regional. En la regional se elabora una propuesta, una sola y pasa a la nacional. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.